¡Hola! Soy Galeón y este es mi primer vídeo de Roblox. Hoy vamos a jugar a All in the World. Vamos a empezar. All in the World. Vamos a empezar. ¡Eh! ¡Star Wars! Bu, bu. ¿Qué haces? ¿Qué es de mi equipo, eh? ¡Oh, bien! <risa> Hola. ¡Hola, señor! A ver. ¡Wow! Me toca... Toca a mi equipo, toca a mi equipo. Oh no, qué difícil, qué difícil me toca el sitio difícil. Y no, no, el pasado si no sé nada. ¡No! ¿Qué haces? Ha perdido el otro. Hola. Alguien ha empezado de jugar. ¡Oh! A ver. Veréis un truco, a ver, le dais esto y truco magia. Tan, tan, tan, Cómo hacer el, el baile en Roblox cuesta, pero pero es fácil. Bueno, estoy aquí bailando. ¿Qué, qué, qué señoras? ¿Qué señoras? ¿Qué señoras, eh? Oh, cuando me muevo, la vez se quita. A ver. Voy a bailar otra vez. Quedamos aquí. Oh no. Oh no. Ah, no. no es nada a ver. Eh, dance. Wow. Un baile nuevo. <ríe> Chaval. Chaval. Chaval. Eh, ahora no se ve. A ver. ¿Cuál le toca Pac-Man la ha tocado de Pac-Man ostras, ¡Ese es muy fácil ¿Ese es muy fácil, tío ¿Oh? Pues no era de mi equipo y lo perdido jaja ja! a la victoria Bumba Y, la, y el otro a, hace lo mismo el otro baila No Y I'm sorry! A ver, le damos aquí. Yo lo que quiero es estar bailando. A ver, eh. Que no ponga un punto. A ver, eh. James. Eh, James. Wow. En el primer vídeo parece que estoy solo Bueno, es que también estoy con, con alguien Oh chaval que era difícil es que era súper fácil Chaval Chaval No, tío Eh La señora ha platicado como Ah, ¿cómo bailar? Eh. Ese es el tercer equipo. A ver si gana, por favor. Happy house. Oh, ostras, qué difícil que... Ah, ¡Aquí que sentarse. Que había que sentarse, hombre. Oh. Eh... No. Eh, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Sorry Sorry Sorry. Me toca, me toca, señores. Me toca, me toca, me toca, señores. ¡Oh! Freddy. Freddy. Me ha tocado Freddy. Me ha tocado Freddy. Es muy fácil. Usted se ha pasado. Sí. Guapa. ¡Wow! Vale la victoria. Next at O oh, el equipo junto, a ver Yo soy de tres equipos ¡Oh! Qué difícil, tío ¡Oh! No han hecho el grupo ¡Solo, solo ha pasado alguien No puede Ah, perdido Ahora tocamos no, no nuestro el equipo el Equipo Vamos a hacerlo ¡Hacerlo ya! ¡Hacerlo ya! ¡Hacerlo ya! ¡Hacerlo ya! ¡Hacerlo ya! Hacerlo ya. <risa> A ver... ¿E ¿Este era el mismo? ¿Pero si este ya lo he hecho? ¡Chaval! ¡Pero si este ya lo he hecho! ¡No! ¡No! ¡Guapa! A ver. <risa> bueno, ¿ahora qué? ¡Ya está! ¿Qué está pasando con este? Bueno, vamos a quitar este juego y vamos a jugar a otro. Os voy a enseñar otro nuevo sin haber jugado. ¿Ve? Do not Play Hmm. A ver, buscamos a Roblox Este es mi cara, mira, inicio Esperar Momento a ver, mira Ahí estoy, mi cara Ahí está mi cara A ver Escape Shark ¿Qué es Escape Shark? Oh, Escape High Break. Four Corners. El fo en, este, en el juego que pone Four Corners, ese con, con, mil, con mil puntos en ese juego, consigues Robots. Eso lo he visto yo. Eso sí que lo he visto yo. Yo lo he visto entonces Estoy jugando muchas veces porque es para conseguir los robots. Mira, no, vamos a jugar a Free de Facility. Este es con uno que hay una bestia también. Os lo voy a enseñar. A ver si me toca hacer la bestia en la primera, porque a veces me toca la primera. Este es el nuevo Free de Facility. A ver. Vale, aquí estoy yo. No, no, no, no, no. ¿Alguien la ha atrapado a la bestia? ¿La ha congelado a la bestia a alguien? Porque os voy a enseñar el juego como es. Lo que tiene que hacer es escapar de la bestia. La bestia es esta que es el que le toque y le ha tocado este tío. Este chaval. Chaval. Oye, ¿no se mueve este? ¡Oh! ¡Que viene la bestia! <risa> Chaval, que es que no se ha en ninguna parte y ahora. La bestia la ha cogido, ¿en serio? <risa> es que no puede ser, hombre. Mira, la ha pillado ese. A ver. Ay, justo ahora sale algo del juego para salvarle a la otra. ¿Eh? La otra sale y que jague a uno de que hay que jaguear los cinco ordenadores ya jaguea uno que ha sido esta mujer que ahora ha hecho está, está haciendo otro y eh, sitio en, en donde estaba jagueando el otro oh no ahí dentro está la mujer chacha está la muchacha tío chaval oh. hola chaval Chaval, chaval. Chaval, chaval, chaval. Hola, ya la vi, aún lo sabía. Es que muy buena esta bestia. Yo también soy muy buena en la bestia. Antes era muy malo, pero porque no sabía... Como, eh, como se hacía pero ahora no vea soy súper bueno vale aquí estoy eh. Eh, dance Es tick man, es tick man, es tick man, chaval. <coughs> Eh, eh James ¡Eh! ¡Es ¡Que me quita el sitio! Sí que es un chaval. La bestia os he dicho que era un chaval. ¡Ah! Me toca, vale. Hay que Aquí Hay que sobrevivir. ¡Ah! ¡Uh! ¡Un ordenador! ¡Sí! ¡Viva por los ordenadores! ¡Y viva por el mundo! Ah, oh, el mundo me iba a decir. No, da igual. A ver. El mundo no, no importa. A ver. ¡Corre! ¡Hackealo ya! tío. Lo hackeo aquí para que me agache. Ok, la sé. Le doy. Y listo. Y así ya. Ya me agacho y así puedo esconderme por si viene la bestia. sin fallo, si fallo. Ostras, he fallado. Es, ahora he hecho un símbolo para que venga la bestia. Y ahora tengo que ir rápido. Corre, que no vaya la bestia. Ostras, he ostras, fallado otra vez. No puede ser. Tío. Tío, la escucho. No, no. Oh, ¡No, no, no! ¡No! ¡Tío! ¡Tío, chaval! ¡Está ahí! ¡Chaval! ¡Tío! Oh, otro ordenador, menos mal. Menos mal que hay otro ordenador aquí. Con silencio. Menos mal. Vale. Chaval, qué bien. Qué bien lo he hecho, chaval. Vamos, chaval. A ver. Bien. llegado. Vale, vale. Y vale, ha ahí había otro ordenado otra fallado a ver vale a crear otro ordenado ten, ten, du, ten, ten. os gusta cómo estoy os gusta cómo estoy Yo he comprado cosas gratis muchísimas cosas gratis de robots Tiene que los robots es dinero pero en este en este juego que estoy cagueando este ordenador. ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya! Ahora voy más rápido. Antes no iba tan rápido, antes iba súper lento. Y ahora voy muy rápido. Mira. Alguien ha fallado. ¡Oh, ¡He fallado también! Yo también he fallado uno, oh, tío. ¡Ha ¡Oh, venido aquí la bestia! ¡Tío, no! ¡Por qué así! ¡Porque aquí! ¿Por qué aquí? ¿En serio? ¿Por qué siempre tienes que ser conmigo? Hola chaval Menos mal ¡Uff! Chaval, que era una señora la bestia Que era una señora la... Una señora era la bestia, tío Chaval, era una bestia La bestia era, una, era la mujer La bestia ¡La bestia era la mujer! ¡No, tío! ¡La mujer, en serio! Por favor, jaguealo ya. ¡Vamos! Vale, jagueado. Vale, voy a seguir al que ha fallado. A ver, también puede ir la gente. A ver. ¡Uh, aquí hay un ordenador! A veces hay sitios ordenadores, pero lo quitan. Entonces, ¿eh? Ahí está. ¡Oh, no! ¡Viene la bestia! ¿Viene la bestia de sitio, en serio? Ah, ahora la ha perdido, menos mal. chaval A ver, chaval, te ¡Ah! te ¡Ah! te. ¡He fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Oh no, qué hago! ¡Rápido, rápido! ¡Jabéalo! ¡Ira! Ha venido este tío, en serio, ayudarme este tío fallado Eh, ayúdame ya Vale, gracias ¡Oh, Se han abierto las puertas Hay una ahí Qué fácil Vale, bien, bien, bien, bien, bien Vale, abrí una puerta Ahora tengo que abrir una puerta Antes de que venga la bestia Tío, que no venga Aquí, por favor, no Aquí no, aquí no Vale, menos mal Ahora tengo que entrar en esa puerta Y ya está Y escapo de la bestia antes de que me cogele Tengo que esperar a la gente A la gente para que no vea Si, si viene la bestia por aquí Entonces me va a pillar ¿Eh? Este tío a venir por aquí Mira, ha escapado ese tío Matt Tetso Mat, Derek Game Escaped Solo quedo yo Vale, a ver si viene la bestia De troleo, a ver Voy a trolear a la bestia. Voy a trolear a la bestia. A la bestia. Allá voy, es y estaba justo ahí la bestia de troleado, no vea. No vea. Chaval. Era la mujer la bestia, en serio, porque no me ha gustado cómo era la bestia. Era súper fácil de escapar. De escapar era súper fácil. No vea qué fácil ha sido. No vea, no vea. Oh, lo siento. Un poco para allá. Vale, ya está. Hecho. A ver. Cuando el, vamos a dejar el vídeo pero pero cuando ya haga el, el la segunda parte, a ver cuando a ver cuando haga la la oh, vale a ver el dance. Hola chaval, que está ahí Tet Somat 02, ahí está Tet 02. Tío. Hola chaval, chaval. A ver. Vale, esta es la última, la cuando ya vemos esta ya ya vamos a dejar el vídeo. ¡Ostras! ¡Que viene la bestia en la primera! Estoy, ahí! ¡Wow, chaval! ¡Pero si eso es lo! ¡Es solo otra vez ese! ¡Es otra vez ese! ¡Tío! ¡No! ¡No, chaval! ¡Hay un sitio! ¡No! ¡Me ha atrapado la bestia! ¡Me ha atrapado la bestia! ¡No, tío! O soy sea, ¡Esa bestia es súper fuerte! ha o sea, tocado la misma! ¡Ya he tocado otra vez! Yo no le veo a nadie. Que hay mucho sol en este sitio. Bueno. En donde estoy... No? Eso no veis en donde estoy. Yo me largo para que se salve la gente. A ver. Así ya se salva. Se salva la gente. Vale. Por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os, os haya gustado este vídeo, dadme like si os gusta y adiós.